¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y como ven, pues ahora estoy yo solo, no vino Paul, se quedó dormidito en la casa. Aquí viene acompañando mi mamá, pues ahora nos dirigimos, voy a que me vacunen, mi primera vacuna del COVID, muchos van a decir, ¿por qué apenas...? Pues es que la verdad estaba indeciso y pues quería la verdad una marca en especial, ya sea AstraZeneca, ya sea la Pfizer Pues la estaba, la quería escoger realmente y pues por eso apenas nos decidimos vacunarnos ¿verdad mamá? Pues sí, sí. <risa> Todos van a decir ¿por qué apenas? ¿por qué hasta ahorita? Ya después ya pasaron como 5 o 6 meses desde que, desde que salió la vacuna Pero pues bueno, apenas me decidí así quiero viajar Y pues para viajar solamente son Ya sea la Pfizer La Moderna La AstraZeneca eh, Y pues bueno, pues Pues ya, ya me voy a vacunar Y ahorita les vamos a grabar un poquito de lo, de lo que va a pasar Realmente vine a un lugar Como a una hora de Puerto Vallarta Porque allá en Puerto Vallarta pues la vacuna ahorita pues está escaseada y tuve que venir a, acá San José del Valle Es una comunidad muy bonita, cerca de Puerto Vallarta como 40 minutos Es un pueblito como se puede decir, un pueblito pero ya grande Pues ahora ven, viene mi mamá acompañándome, ella, ella siempre me acompaña, ella siempre está conmigo Cuando ocupo de ella es cuando, cuando viene y pues Paul se quedó dormido en la casa. Por eso salí solo. Porque Ahorita... Paul ya está vacunado. Sí, Paul ya tiene la primera vacuna. Y pues de todos modos aquí les voy a dejar unas tomas. A ver si me dejan grabar. Porque a veces se ponen muy estrictos. Y pues vamos a, a darle. Y ahí les dejo unas imágenes. Y si no puedo grabar, pues de todos modos ahí les aviso. Miren, aquí ya llegamos a la cola. A la que es la pequeña colita para la vacuna. Y pues está un poco larga. eh Yo pienso que... Si nos vamos a aventar una hora aquí o más, hasta 3-4 horas, miren que me va a tocar pasar. Miren todo esto. Yo estoy hasta allá, hasta el final, hasta allá, hasta allá estoy allá de aquel lado. Y miren, oh, oh, a ver, esperemos si nos atiendan rápido. <música> Que sí, voy a esperar unas cuatro horas, le calculo más o menos, porque si sí está larga la cola y fácil son mil personas, pero vamos a ver cómo nos va y ahí les voy a decir cuánto duré, cuánto tiempo duré en la cola. Y pues esperemos si nos dejen grabar un poquito adentro cuando nos están vacunando Nosotros venimos por la vacuna AstraZeneca realmente Hay otra que es la Sinovac pero esa no me gusta porque esa no vale cuando tú quieres viajar a otro país Ya sea a El Salvador, a Estados Unidos, esa no te la valen O a Europa, incluso en Europa nomás solamente te valen la, la AstraZeneca, la Pfizer, la Moderna y solamente esas, y pues ni una más vale. Por eso realmente yo vengo por la AstraZeneca. Realmente por esa vengo. Y vine desde mi casa como una hora para, para poder vacunarme esa, porque allá en Puerto Vallarta pues ya no hay. Hasta nuevo aviso. Es algunos centímetros más tarde. Fíjense, la cola está avanzando algo rápido. Nomás que tengo una duda. El problema es que no soy de esta localidad. Vamos a ver. Si me van a lograr vacunar o llegando allá al final Me van a decir, no, no te podemos vacunar porque no eres de aquí, no eres de esta zona Y pues vamos a ver realmente, a ver si si vale la pena hacer la cola A ver, vamos a ver, estoy, estoy nervioso porque no sé si la verdad me van a vacunar Y ya estando allá, ya llegando a la entrada me digan, no, no te podemos vacunar Esperemos y, y esto avance pues rápido porque me va a favorecer a mí para darme cuenta si me van a vacunar o no. Pero vamos a ver. Lo bueno que, que la cola está avanzando rápido y si me corren antes de... Pues va a ser rápido, no vamos a tardar tanto tiempo. Pero si dura mucho tiempo, oh, oh, vamos a ver. Una hora después. Estamos a punto de la verdad. ¿Tú qué piensas, mamá? ¿De qué? ¿Sí o no? Sí, <ríe> ella dice que sí Vamos a ver, estamos a punto de la verdad A ver si sí o si no <ríe> sí, Dice que sí <ríe> Ahorita mi mamá me está regañando Porque dice que la vacuna va en la izquierda Ahí en los comentarios escriban Si va en la izquierda o en la derecha No sé si sea D o sea cero Pero nosotros le pusimos D Estamos a punto de entrar Ahora sí eh, Una pregunta, ¿Ese es D o cero? El L. D Ajá, de AstraZeneca. ¿Es cero? ¿Es cero? Sí. Pues bueno, ya entramos Lupita. Ya ves que era cero, nos equivocamos. Aquí en esta nos equivocamos, es que pensamos que era D, pero es cero. Miren, aquí están en reposo porque ya están vacunados esas personas. Acá es prácticamente a punto de vacunarlos. ¿Dónde te dijeron que nos sentáramos? No sé, está ok. Hola. Ajá, estás en el... okay, aquí. ¿Aquí? Okay. Muchas gracias. Bye bye, Lupita. Bye bye, adiós. Nos vemos en la próxima vida. Tres días después. Bueno, ahorita estamos en el área de reposo, ya, ve, ya ven que por lo regular son de 10 a 15 minutos, a ver si no tienes algún síntoma o algo, ya sea que te conviertas en marciano, cuatro piernas que te salgan, seis dedos, y pues ya ven, tenemos que estar ahorita un ratito reposando aquí. Vamos a quedarnos, yo pienso que unos 10 minutos y nos vamos. no mamá, misión cumplida, se logró yo pensaba que no me la iban a poner o que me la iban a hacer de pedo, como dijeron aquí domicilio. en México porque no soy de ese domicilio pero sí se logró, miren ni siquiera dijeron nada nada, no ah. se comportaron bien, pudimos grabarles pudimos hacer en otros lados, en Puerto Vallarta no permiten grabar, no. se ponen más estrictos, pero aquí de, por ejemplo, ahí con Paul con Paul no podían entrar nadie más que Paul. Sí, allá en Puerto Vallarta sí se pusieron más estrictos. Y aquí miren, sí les pude grabar hasta el momento cuando me ponen la, la vacuna. Y pues ya tengo la primera dosis después de cinco meses que me decidí. Sí, que no quería ponerse al rato, Nada más que ya vio que es necesaria. Al rato, al rato quiero ver los efectos, a ver qué me pasa. Me voy a convertir en zombie, en marciano, me van a salir ocho dedos. Ay. ¿Qué vas a hacer? Ah nada. Si sí se logró la, la misión, misión cumplida ahora sí. Falta la segunda. La segunda es hasta en 60 días después porque esa vacuna así es el requisito que tienes que vacunarte 60 días después entonces me tocaría en dos meses esta vacuna y pues yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. fue algo diferente, no está Paola a mi lado, está aquí mi mamá Hola. <ríe> Hola. y pues aquí vamos a finalizar este video. espero les haya gustado vayan a suscribirse, activen la campanita Síganos en Facebook y en Instagram que van a aparecer por aquí, aquí. Y pues bueno, mamá, despídete ahora sí. Bye. Adiós, adiós. Quería hacer lo mismo que yo, pero yo, yo soy el único que puede hacer eso. ah